Entonces estaremos adelante. Sí. Muchísimas gracias Carolina, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias Carolina, gracias Amado, a Yerjan, a Fran... Miren, un nanómetro es una parte en mil millones. Este video que se considera grande tiene 200 nanómetros que tal vez microscopio de alta resolución pueden eh, pueden verlo, verdad? Todas las superficies de tel normales que usamos para vestir dejan pasar el virus. Las que están vendiendo en las calle cualquiera, esa mascarilla no sirve, eso es un plazo para creer que usted está protegido y no está protegido, mismo que otros que se ponen pañuelos o se amarran algo, en la... simplemente eso no funciona, porque el virus puede traspasar esa superficie, incluso he visto profesionales simplemente... Nos hemos dado cuenta que si tuviésemos una población más educada hubiese sido más fácil. Si se si hubieran invertido los recursos en asuntos de salud que fueron destinados a eso, la situación también fuera diferente. Ha habido malversación de recursos, ha habido corrupción. Y todo eso se ve y se de plasma ahora en la triste realidad que estamos un ejemplo que quiero ponerle y quiero pedirle por el nombre a la señora Oraida yo puedo ser tú puedes ser Horaida cualquiera de los ciudadanos de San Francisco puede ser Horaida ella se sintió algo en el pecho y clínica ¿Por qué le hicieron el análisis del COVID? Porque ella vino de Italia? Porque ya aquí había sospecha, Porque ya aquí estaba circulando. Ya estaba aquí, ya conocían, ya conocían los especialistas en la salud, que aquí estaba circulando el virus. Y el caso como se trató, y de la manera como se trató, demuestra una falta de experiencia en manejar organismos de esta envergadura. Eso es una guerra y Lo, lo que se está haciendo hasta ahora demuestra también una actitud arrogante de, de las autoridades de salud pública y una actitud también de que no tienen experiencia real de manejo de guerra biológica. Él sale muchísimas veces sin protegerse y anda en muchos lugares sin proteger, lo que indica que él mismo no sabe a lo que se está enfrentando. ¿Qué ha pasado? En San Francisco de Macorís pueden andar muchísimas horaidas, muchísimos horaidos, y si no se sabe dónde están, y no se sabe quién va a continuar caminando. ¿Por qué tanto interés de aislar a la señora aquella vez? Y ahora se muestra tan poco interés para darles el seguimiento a las personas que han estado en torno de otros que están contagiados. Son preguntas que se quedan en el aire. Hay otro caso. Hay dos medicamentos que han dado resultados hay dos medicamentos específicos que lo han usado otros países y lo han usado algunos centros de República Dominicana, que los pacientes han respondido positivamente, no quiero decir que esos sean los únicos o que eso sea así, han respondido positivamente la ocitromicina que es un antibiótico también el medicamento que se conoce como hidrocicloroquina, que se usaba para la malaria, se usa para... ¿Por qué escasean? ¿Por qué no se encuentran? ¿Por qué el Ministerio de Salud no trae su medicamento? Yo le voy a hacer una anécdota. Aquellos que saben de creciente de ríos y saben de nadar en ríos, te ¿no? sientes grande la van a entender que eso un señor se estaba ahogando en el río Yuna y lo único que le pasaba cerca de él era una mata de javilla llena de espinas. Él se agarró a las espinas, él se agarró a la mata llena de espinas y se abrazó con tanta fuerza que las espinas se le clavaron en el cuerpo. Pero él se salvó, se salvó. Su cuerpo quedó clavado de espinas de javilla, pero él se salvó. Lo mismo pasa con este caso de la pandemia del COVID-19. Si tenemos dos medicamentos que han dado respuesta positiva, ¿por qué no hacerlo disponible para la población, para la gente? ¿Por qué tenerlo en restricción? ¿Por qué no dejar de que, que circulen? ¿Por qué no aparece en ningún sitio? De muy alto costo. No Óyeme, eh, eh, la India verdad. y China, y Estados Unidos y Alemania producen esos medicamentos en grandes cantidades la, la malaria aquí se trató muchísimo incluso se erradicó con, con uno de ellos Entonces, no me eh, algo algo pasa verdad por eso nosotros salimos en las estadísticas de las américas como el país eh, con más con más muerte per cápita porque simplemente desnuda la realidad nuestro sistema de salud Se que queda nuevamente entre ¿Dónde están las inversiones Que se han hecho? ¿Dónde está la preparación? ¿Dónde están las infraestructuras? No es caso fortuito Que este pueblo te tenga 20 años Pidiendo un hospital regional No es caso furtuito Es por la deficiencia Del que tenemos Muy viejo Que por sí ha hecho una labor inmensa y felicito a los doctores que están ahí encabezados con el doctor Ureña, que eso es una tarea ardua, haciendo de tripa, pero simplemente no están las condiciones apropiadas para dar un servicio de, de eficiencia como, como se debieran de dar en estos momentos. Entonces, yo quiero que nosotros escuchemos eh, el audio, si ya Ángel lo tiene listo, del padre Moncho ese eh, audio eh, el, que antes, hizo el padre. Oh, sí. Eh, pero, sí. Carolina. Antes del audio del padre, muchacho, una llamadita. Bueno, lo, eh, no sé si un estado todavía ayer. ¿no? Magnífico. Sí, este estamos. Perdón un momentito. Lo estoy llamando de nuevo porque la gente tiene que entender que cuando hay un tema. Vamos a ver si. Si el Julio permite. Sí, cómo no. cómo tanto, no. a él que vaya, que vaya tirando el, el video y luego vamos a a, a, a la persona que nos está llamando que se guarde la línea porque tenemos que permitir que el pueblo concluyera su comentario o su idea bien Fulvio continúa bien yo quiero compartir con ustedes el audio del Padre Moncho porque yo creo yo creo que a San Francisco de Macorís se le ha faltado nuevamente con este asunto de salud Escuchen.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 Tiene miedo porque sus padrinos no se lo van a, per a permitir. Pero reconozcanlo, que yo creo que lo vamos a entender nosotros. Bien. ahí está. Pues. Bien. Bueno, ahí está una, una. Lo más importante de todo esto, esto es. Sí, lo más importante es que, que se resuelvan los problemas que hay que se, mañana yo voy a tratar otro tema relacionado con para ponerle otro ejemplo para, de cómo se está administrando el sistema de salud aquí lamentablemente san francisco de macorís ha ofrendado vidas que pudieron salvar y murieron en sus propias, propias casas y a nosotros a nosotros en estas condiciones nos han faltado respeto Julio, muchísimas bueno, gracias. Bueno, gra gracias. Sí, gracias a Julio. Quiero aprovechar antes de que nos vayamos para eh, info decirle, ¿no? Que de, en Miami nos está eh, sintonizando Rafael eh, Paulino Ferreira, Rafaelito, mi amigo de infancia, compañero de estudio, hijo del, del doctor Paulino y de la profesora Cecilia Ferreira, mi querida profesora. Así que saludos y un abrazo para él y cu cuídate. Cuídate, mi hermano. Aprovecha la ocasión para decirme que le lleve un, una, un pésame, una condolencia a los hermanos Vargas por la pérdida de Rafael. Así que gracias, Rafaelito, por tu sintonía. Bueno, hemos terminado. Gracias ¿verdad? a toda la Así gente es. también que estuvo con nosotros en el día de hoy. Y saludar también ayer en Estados Unidos, que nos están viendo, a la señora Ángela Molina, no me conocía como Aguerita, y también a Graciano Molina, Chiche, que nos están viendo allá en la ciudad de Nueva York. Saludos para ellos. Abrazo, saludo muy especial desde acá. ¿Cómo Feliz va? resto de día. Gracias, sí. igual para ustedes. Buenos días. Cuídense, no salgan. Igual. Yo duraré tres meses. Sí, claro. Y a cuidarlos.